Hola, soy Ifer, el coordinador de la etapa de programas profesionales, también soy profesor de electricidad y el tutor de las prácticas de empresa. Estos programas profesionales en modalidad especial tienen una duración de dos años, con posibilidad de un tercero. Actualmente en el Ponce de León tenemos tres ramas profesionales, jardinería, estética y electricidad. El horario semanal de 30 horas está distribuido en los módulos profesionales específicos y los módulos de formación básica, donde se ven matemáticas, lengua y sociales. Al finalizar el programa, una vez completados todos los módulos y superados, se accede a la, a la formación en centros de trabajo para terminar de completar la formación. Los grupos son reducidos con un ratio ...de 12 alumnos o alumnas por grupo. Eh, en las horas de aula y de taller... Eh, ...suele haber dos profesores o dos profesoras. Además Ay, la mala. etapa dispone de profesionales... ...fisio, logopedas, especialistas en lengua de signos... ...intérpretes en lengua de signo española... ...para una mejor atención del alumnado. Para acceder a estos programas profesionales... ...tienes que tener 16 años... ...o cumplirlos antes del 31 de diciembre y es necesario dictamen de escolarización. Vamos a ver cómo son nuestros talleres por dentro. ¿Vale? En el taller de jardinería, aprendemos a reconocer muchos árboles distintos, como el pino, el abeto, el ciprés o el cedro. Las flores que plantamos en el jardín antes, las enviamos, las regamos y las cuidamos en el verdadero. Hoy nos toca trabajar en esta zona. Tenemos que hacer un hoyo para después plantar un árbol. Ayer estuvimos barriendo y podando los rosales.